Siguen las reacciones al mercado de fichajes en el Barcelona. Vamos a ver lo que ha dicho Bernardo Silva. La novela del FC Barcelona y Bernardo Silva ha llegado a su fin. Para nadie es un secreto que los catalanes querían llevar a cabo el traspaso del futbolista portugués durante esta ventana estival, pero Xavi Hernández le parece un centrocampista con ADN Barça y porque el club mantuvo todo el tiempo a Frenkie de Jong en la rampa de salida. En caso de que el neerlandés diera su brazo a torcer y aceptara un cambio de aires, sería el Lusitano el que estaría como opción principal para recalar en el Spotify Camp Nou. Sin embargo, la salida del no llegó a buen puerto y la medular blaugrana solo sumó la presencia de Frank Essier y Pablo Torre durante este verano a pesar de ello una nueva información desvelada por el portal Barça Times en base a una información del periodista Simón Bajowski apunta que desde Barcelona jamás existió una propuesta para hacerse con los servicios de Bernardo Silva además el propio jugador lo dejó claro en sus últimas declaraciones después de que el mercado cerrara sus puertas hubo una oferta de un equipo pero fue bastante fácil para mí y para el club tomar una decisión ya que la única oferta llegó bastante tarde y sería difícil encontrarme un reemplazo. No hubo ofertas desde España, apuntó el mediocentro, aclarando que los intereses del conjunto subrana jamás se transmitieron en físico y que todo quedó en simples pretensiones. Por tanto, el portugués, que ha sido uno de los objetivos primordiales del Barcelona en esta recta final, que reconoce no tener oferta del Fútbol Club Barcelona, vamos ahora a hablar de la emotiva despedida de Pierre emerick Aubameyang tras su fichaje por el Chelsea. Llegaba el final del mercado invernal del Fútbol Club Barcelona y se marchaba al Chelsea en la recta final del periodo estival de traspasos. Pierre-Emerick Aubameyang ha dejado huella pese a su efímero paso por la escuadra catalana y el gabonés ha querido despedirse por eso de sus aficionados. Coolers, seis meses pasados con vosotros, pero me han parecido seis años. Todo el corazón que he recibido es indescriptible y sobre todo estos días. Os deseo lo mejor y espero veros pronto. Merci familia, afirma el delantero en su mensaje difundido por las redes sociales. Y es que aquí podéis ver precisamente la despedida de Aubameyang en Twitter a la afición del Club Barcelona, un gabonés muy querido en este poco tiempo que ha estado en Barcelona. Vamos ahora a hablar de Jordi Alba y es que Xavi se ha referido a la frustrada salida de Jordi Alba del equipo culé en esta recta final de mercado de fichajes. Xavi Hernández no pensaba ni de lejos qué supondría para él perder a Jordi Alba en el mercado de fichajes de este verano, que ya terminó. Sonó mucho para firmar con el Inter como cedido, pero él mismo lo rechazó y su entrenador lo ve con buenos ojos. En la rueda de prensa previa al partido contra el Sevilla, afirmó que ni se lo planteaba. A Jordi lo quiero aquí, como capitán, como persona con la que tenga una gran afinidad, es un líder nos va a ayudar, juegue o no su compromiso con el club es extraordinario en ningún momento he pensado que Jordi saldría del club, el año pasado teníamos en la derecha a Sergi Roberto Dani Alves y Dest y lo fuimos gestionando afirmó hay partido para que todos tengan oportunidades este año el calendario aún está más comprimido, podemos ir cambiando de sistema, Marcos puede jugar en diferentes posiciones o balde gente polivalente para distintas variantes no me inquieta ninguna posición aunque esté triplicada continuó el estratega más en líneas generales comentó estoy liberado del mercado tanto por las salidas como por las entradas hemos hecho un esfuerzo espectacular y estamos muy satisfechos se tiene que demostrar en el campo pero con esta plantilla intentaremos competir por todo el club ha hecho un esfuerzo espectacular por tener la mejor plantilla posible ha quedado entre el mejor y el intermedio me ha faltado algún jugador